Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Franken Beanie, la hermosa película de Tim Burton que abre este especial de Halloween. Como pasó eh, el año pasado, en el primer año de este podcast de Después de otra función, decidí hacer un especial de Halloween y este año vuelvo con este especial que ya va a ser fijo a lo largo de los años en este podcast, obviamente, y bueno, segunda edición de este hermoso especial que me gusta hacer, la verdad que eh, nunca fui muy fanático de las películas de terror, en específico Frankenweenie no es una película de terror, pero bueno, sí otras, eh, de hecho un par de las que voy a hablar en este especial son más de terror, eh, y nunca fui muy fanático de ese tipo de películas, pero... Eh, hace algunos años me empecé a meter en este género porque veía que estaban saliendo muchas películas eh, que la gente comentaba mucho y que decían que eran muy buenas, entonces es como que ahí se me prendió mi alarma y me dije a mí mismo, che, Seba, te estás perdiendo cosas cosas que parecen ser grosas, entonces saqué mi parte de miedoso, que igual está, eh sigo viendo películas de terror y me sigo tapando la cara y me asusto, pero bueno, las veo, porque claramente es un género muy interesante. Soy más fanático del terror más psicológico, ese sí que me encanta, no tanto del terror de los sustos y del gore y todo eso, pero bueno, eh, es un género muy interesante con muchos subgéneros, el gore, el thriller psicológico... Eh, slasher de todo de todo y un poco la idea de este especial de halloween era no ir al obvio de películas de terror gritos y sustos sino encontrar películas con la temática de halloween que por ahí no tienen absolutamente nada de tenebroso pero que son de halloween exclusivamente de halloween que hacen una referencia a halloween o que al revés no tienen absolutamente nada que ver con halloween absolutamente nada que ver pero son de terror entonces, eh, así había nacido el primer eh, especial, que ahora no recuerdo bien, pero teníamos Scream, estaba Alien, estaba Ascensor, que fue una película que me encantó el año pasado, eh, bueno, The Nightmare Before Christmas, otra de las grandes obras de Tim Burton, que no dirigió Tim Burton, pero es de Tim Burton, y eh, si mal no recuerdo, también estaba The Shining, ahí está, El Resplandor. Eh, bueno, esas fueron las cinco películas que estuvieron dentro del especial de Halloween del 2021 Y bueno, este año, no quiero spoilear, pero igual ya las anuncié en Instagram Tanto en el Instagram del podcast como en mi Instagram personal Así que, bueno, no hay mucha sorpresa Hoy toca hablar de Frank and Winnie En el próximo episodio toca hablar de XX. después de Think la cosa, y para cerrar, Hocus Pocus, la primera, la original, no la que salió hace poco, la segunda, la original. Eh, esas cuatro películas van a ser parte de este especial de Halloween, y un poco también es repetir esa idea del año pasado. Por ahí, el año pasado con Alien tenía esa película de terror, pero con ciencia ficción, con sensor tenía esa película de terror, pero tirando más a lo psicológico, con Scream, el clásico slasher, con The Nightmare Before Christmas, una película de animación, también con ese toque de Halloween, bastante claro y hasta clásico diría, ya es eh, obvio caer en esa película para referenciar Halloween. Y bueno, The Shining, un clásico del cine de terror y además una adaptación de, de uno de los escritores más importantes como lo es Stephen King. Y bueno, este año... También intenté hacer todo un poquito más variado, tenemos Frank Winnie, otra película de animación. ex que por lo que tengo entendido, eh, es un slasher tirando a Gore. Eh, sacando a Winnie, que la elegí yo, el resto de las películas la eligieron seguidores de mi Instagram cuando hice una encuesta preguntando por películas para este especial, entonces eh, acá fue como más una elección de, de otras personas. Eh, bueno, pero traté más o menos de, entre todo lo que me mandaron, eh, tener cositas diferentes The Think. bueno, ciencia ficción, claramente eh, Y Ocus Pocus, algo más familiar, si se quiere eh, De hecho, sacando las películas de animación, que son para un público más familiar Bueno, eh, Ocus Pocus, entre el año pasado y este, debe ser la película más familiar de todas eh, pero bueno, la variedad, la variedad en este especial que me gusta hacer, la verdad que desde el año pasado eh, que es un especial que me gusta tener ahí y va a seguir, va a seguir eh, y en este caso toca hablar de Franklin mini y no es un episodio más porque así de la nada ya es el episodio 100, es increíble eh, aplausos, sí. Muchos, muchos. 100 eh, episodios, es una locura. Cuando empecé con esto no pensé que, que iban a ser tantos. Ahora cuando buscaba lo del especial anterior, de Halloween, hay varios episodios eh, de series eh, que en su momento las hacía episodio tras episodio. O sea, todas las semanas cuando salían los episodios de esas series, grababa un episodio del podcast. Entonces, por eso son tantos episodios en el podcast. Después cambié y empecé a hacer un episodio por cada serie, no semanal porque ya no me daba el tiempo y porque ya además de eso eran como muchos episodios, muchas grabaciones entonces por eso son tantos episodios, pero igual hay muchísimos, muchísimos episodios en el podcast. Y yendo en específico a, a lo que vinieron Frank and Winnie eh, película que, que recuerdo con mucho aprecio, que hace un montón que no veía. Es más, creo que la vi una sola vez, eh, cerca de su estreno, no, no recuerdo ya cuándo fue, pero desde ese momento que no la veía. Y de hecho, como les comentaba, fue la única de todas las de este especial que no eligió la gente a la que le pregunté. Eh, esta película la elegí yo para abrir este especial, y además, bueno, justo el episodio de 100, así que todo redondo me salió. Pero como que le guardaba cierto cariño, cierto aprecio, eh, y eso que, repito, hace un montón que no la veía, y la verdad que al verla de nuevo eh, confirmé todo, confirmé y reafirmé todo acerca de esta película, no sé si entraría entre mis películas favoritas eh, en general, de animación puede ser, puede ser, no tengo como una lista, digamos, de... Películas de animación favorita, pero podría entrar tranquilamente. Eh, y, y la verdad que ah, eh, me gusta mucho esta película, me gusta mucho. Eh, es una película, ya que, que, que haya películas con perritos, eh, gatos no, porque generalmente los gatos... Bueno, esta película pasa, y no lo puse como algo negativo, debería haberlo puesto como algo negativo para mencionar. Los, los tienen a los gatitos como malos Ya desde aquella película de los Perros contra los gatos Los gatos contra los perros, no me acuerdo cómo se llamaba eh, Ya siempre los gatos eran los malos Siempre Y acá pasa, también Y es como algo del cine que los gatos son los malos Entonces No hay muchos gatos En, en, en las películas Y también, acá, bueno Yo amo a los gatos Los amo, pero también Cinematográficamente siento que el perro es más de, de generar eh, el llanto, si se quiere eh, O sea, película con perro, y no solamente película con perro, sino película con perro En donde al perro le pase algo, ya es... Listo eh, Llorar <ríe> Llanto garantizado Con el gato no, no sé si pasaría eh, el perro tiene algo que es, no sé, no, no sé qué tiene pero tiene ese algo que ya enseguida es para romperte el corazón si, si le pasa algo Y, y pasa con, con Sparky, el perro protagonista de esta película, que ya desde el primer segundo lo amas. Ese es ese perro que, que querés, no podés no querer a Sparky directamente y ya, cuando pasa lo que pasa, no voy a spoilear, pero bueno, se debe imaginar, eh, te hace mierda, te hace mierda. Eh, incluso a mí ya me había hecho mierda desde que empezó la película. O sea, eh, el comienzo, con todo ese momento de, de créditos en los que vemos a a Víctor junto a Sparky, ya, ya, ya me estaba haciendo lagrimear, y bueno, después me destrozó, incluso ya sabiendo todo lo que pasaba, era como, eh, no, no, yo pensaba, no sé por qué elegí esta película, podría haber elegido cualquier otra, pero bueno, eh, elegí Frankenmini. Eh, nada, me encanta, me encanta esta, esta película, eh, es eh, un gran homenaje a, a las películas de terror clásicas, eh, de hecho, bueno, en el episodio anterior hablé de Werewolf by Night y, y justamente hablaba de, de de las películas esas de Frankenstein, eh, Drácula eh, todos esos monstruos icónicos de eh, Universal que eh, fueron muy populares en su momento y claro, en esta película se referencian todos esos monstruos, en esta película se hace referencia a todos esos monstruos y, y es, es genial o sea repito como lo dije en el episodio de Werewolf by night no soy un experto de esas películas ni de esa época pero bueno conozco por haber visto algunas cosas o, o por eh, simplemente eh, saber de algunas cosas eh, no necesariamente con ver las películas simplemente también eh, con averiguar y todo eso eh, y, y claro, se notaba ya en Frankie todos esos homenajes. Y no solamente a, a esos monstruos, sino a películas de terror o películas del género eh, en general y, y a las propias películas de, de Tim Burton. De hecho, después viendo el reparto, me, me pareció raro que no estuviera Johnny Depp. Eh, era para darle un papel a Johnny Depp. De hecho, creo que en la película hay tres personajes. De voz, de, de, de prestarle la voz, tranquilamente tres personajes. Víctor, obviamente, el padre de Víctor y eh, el profesor. Esos tres personajes tienen una vibra de Johnny Depp impresionante. Y para la voz, hubieran estado geniales para Johnny Depp. Pero bueno, no aparece Johnny Depp. Si está Winona Rider, sí, sí, sí, sí. Y después el resto del reparto, la verdad, no, no me suena a prácticamente nadie. Pero muy buen reparto de voces, o sea, las voces me gustaron mucho, la verdad. Así que muy bien, muy muy bien en ese en ese aspecto. Eh, me voy a meter con spoilers, más que decir que me encanta esta película, que después de mucho tiempo de no haberla visto, la reafirmo como una gran película. Me encanta, realmente me encanta. Eh, y, y realmente la, la animación, ya me voy a meter en eso, pero la animación... Es espectacular, es espectacular. De, de hecho, hay un datito que me volvió loco eh, y otro que me le bajó un poco. Pero bueno, cosas que pasan. Eh, es una película con una animación hermosa y es hermosa en muchos aspectos. En muchos aspectos. En otros también es bastante espeluznante, pero bueno, estamos hablando de una historia que se basa prácticamente en la historia de Frankenstein. Y es una película que tira eso. Entonces está bien que aunque sea una película de animación sea espeluznante e incluso por momentos te asuste o te dé miedo así que nada, eh, gran gran película y si no la vieron los y las invito a verla porque vale la pena y es cortita así que tranquilamente pueden ver esta película en cualquier momento y les aseguro que les va a gustar, no sé si mucho pero y si la vieron bueno, eh, se pueden quedar porque a partir de este momento me voy a meter con los spoilers, así que siguen a partir de este punto bajo su propia decisión. ¿De qué va la película? La película nos cuenta la historia de Víctor, Víctor Frankenstein, eh, un chico al que le gusta mucho el cine, de hecho hace sus propios cortos y también le gusta mucho la ciencia. Eh, su padre en cierto momento, preocupado porque estaba todo el día encerrado en el ático, y, y no salía con nadie, no tenía amigos, solamente estaba con Sparky todo el tiempo. Eh, decide incentivarlo para que además de que eh, se anote en el proyecto de ciencia que tenía que llevar adelante, vaya a jugar al béisbol. Bueno, lo mejor de los dos mundos, como diría Hannah Montana. Víctor le hace caso a su padre, va a jugar al béisbol. Todo venía bien, de hecho hace un home run, le pega la pelotita y es como que se queda sorprendido. El padre le dice, corre, corre, dale. Bueno, venía todo bien, pero en esa situación, eh, Sparky estaba ahí. Ya lo habían atado porque cuando le tiraron la pelota para que bate Víctor, se volvió loco y fue directo a la pelota, la atrapó, lo ataron. Le dijeron, Sparky, que te quieto, no jodas. Ya después cuando Víctor hace el home run. Sale volando la pelota y Sparky se vuelve loco. Logra escaparse de la correa y cruza la calle. Ya en ese momento yo está, Ya el corazón se me estaba partiendo y bueno, cuando lo atropellan... Silencio. Silencio, silencio a otros. Eh, no, se muere Sparky. Se muere Sparky y... Vemos como la entierran, eh, todo muy muy triste. Y al día siguiente en la clase, el profesor de ciencia les muestra como una rana, completamente muerta, ya sin vida, responde a los impulsos de la electricidad. Dos cablecitos, sube la energía y la rana ahí empieza a, a moverse. Rana o sapo, no sé si hay una diferencia específicamente, pero bueno. Eh, de las que usan para disecar en las clases de ciencia. Entonces cuando Víctor Beso piensa, para, para, para, para. ¿Vos me estás diciendo que si yo le doy una buena dosis de electricidad a Sparky vuelve a la vida? Vamos a probar. O sea, ¿qué puedo perder? ¿Que me metan preso por profanar la tumba de mi cachorrito? No sé. La cuestión es que va al Cementerio de Mascotas, podría ser una referencia a justamente Cementerio de Mascotas de Stephen King, eh, y por cómo se desarrolla después la historia también podría ser una de referencia a, a esa historia. Saca a Sparky de la tumba y logra revivirlo, con todos esos aparatos y toda la maquinaria que claramente te has acordado a Frankenstein, aunque no hayas visto la película, esa referencia es clara de Frankenstein. Y de ahí el nombre, winnie Y revive. Revive en una escena que ya era, creo que, la tercera en la que me la largué a llorar en la película. Y creo que no iba ni una hora de película. Yo ya estaba tirado, destrozado viendo esta película. Pensando, justamente, por qué elegí esta película. Si sabía, ya desde que me acordé de lo que iba a la película, ya sabía que iba a llorar. ¿Por qué? Bueno, pero... Es hermoso, ¿qué le vamos a hacer? Encima, eh, pasa todo, atrae el rayo, eh, le pega a, a Sparky, tendría que haber funcionado y no funciona. Y Víctor completamente desanimado ya, eh, pensando, bueno, hice todo, más que esto no puedo hacer, o sea, se murió mi perro, lo intenté revivir, no, no se puede hacer otra cosa. Eh, se acuesta sobre, sobre su perro, lo abraza, cae una lágrima, y esa lágrima es la que termina de darle vida. Eh, poético, hermoso, hermoso. Y, y revía Sparky. Pero ¿qué pasa? Con todo esto vienen muchos problemas, porque tenemos al eh, compañero de clases que lo quería como compañero de equipo a él, y Víctor le dijo, no, yo hago esto solo, y... Sparky en un momento, primer día, después de la muerte, se queda solo. Porque Víctor pensó, si ven esto, mis viejos o la persona que sea, se pudre. Ya Sparky estaba podrido. Así que, eh, que no se pudra más. Y... Lo deja solo a Sparky. Pero Sparky, obviamente, se escapa. Ya vemos del primer minuto de la película que era un perro completamente manija. Completamente acelerado de acá para allá en todos lados, no se iba a quedar quieto y en ese momento su compañero lo ve y lo amenaza Ayúdame con el proyecto de ciencias o le digo a todo el mundo que reviviste a tu perro y ahí se va todo al demonio porque reviven a un pececito que estaba muerto <ríe> me dio mucha risa esa escena porque va a, a la tienda de mascotas supongo y entre todos los peces que había para elegir Elige el que está muerto y aparece en imagen el, el, el pez dado vuelta, cayendo. No, me me causa mucha gracia. Tiene muy buenos momentos, muy, muy muy buenos chistes, momentos muy divertidos. Creo que también un poco de la esencia de Tim Burton en sus películas es... No tanto los chistes, sino cosas más espeluznantes no, además ya usé esa palabra. Um, terroríficas, que causan miedo, podría decirse, usarlas al favor de, del humor, ¿no? Como que te terminas riendo de cosas que no son graciosas en sí, o que no deberían serlo, pero por como maneja Tim Burton sus películas, terminan siendo graciosas. Entonces ese humor eh, me, me gusta mucho, la verdad, eh, y pasa mucho en esta película también. Bueno, la chica rara de la clase es como que ya... El solo hecho de verla con los ojos saltones ahí, hablando poco, hablando como muy cerrado, es como ya te reís, o sea, eh, te da miedo, pero te reís. Es como ese humor que se maneja en las películas de Tim Burton, que se maneja acá también, es muy bueno, me gusta mucho. Logra revivir al pececito este, pero queda invisible. ¿Por qué? Más adelante les comento Porque hay detalles sobre eso La cuestión es que, bueno, sale bien Pero Después Sale mal, porque No está el pececito, no está más Entonces eh, Se entera Víctor de esto Y le pregunta A su profesor de ciencias Después de que lo habían echado <risa> eh, ¿Qué pasa si hago un experimento y sale bien a la primera, pero a la segunda no. Entonces el profesor le dice, a la primera vos estabas entusiasmado. Sí, o sea, claramente estaba muy entusiasmado. De hecho, gracias a, a su llanto, a, a su cariño hacia Sparky, es que además de todo lo que ya había hecho, con, con todo el experimento, el rayo y todo eso, gracias a, a ese amor, a ese Sparky, es por eso que termina reviviendo. Y después le pregunta, ¿y para el segundo experimento? Me lo saqué encima. Como la tarea para el colegio que te acordaste a último momento y copias y pegas alguna página. Bueno, lo hice porque lo tenía que hacer. Y nada más. Ahí está la respuesta. Claramente alteró esa variable. Y, y nada, muy, muy buena conversación. El profesor, un personaje buenísimo, que aparece poco en la película. Pero es, es un, un personaje genial. De mis favoritos de la película. De hecho tiene una frase. Que es buenísima. A la gente le gusta lo que hace la ciencia. Pero no le gustan las preguntas. Es genial esa frase. O sea, básicamente. Eh, a la gente le gusta el resultado final de las cosas. Pero no le gusta cuestionarse las cosas. Que es genial. Porque además... También va de la mano con eh, algo que, que pasa en la película Que nos muestra a los adultos como más tontos, si se quiere eh, O más apagados Y a los pibes como más eh, atentos, como queriendo hacer cosas Como, eh, no sé, eh, yendo de acá para allá eh, con mucha curiosidad Y, y es ese es el contraste de los adultos como, la ciencia funciona y listo, nos quedamos acá, tranquilos. Y los chicos como, no, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Eh, de hecho, cuando descubren la fórmula de cómo revivir a los animales, eh, uno de los pibes grita, hoy vamos a revivir a los muertos, así como, remanija. Obviamente está todo mal lo que están haciendo, ¿no? Pero desde que se metieron en la casa de Víctor para eh, robar, la fórmula de cómo hacer todo eso Hasta meterse en el cementerio y revivir animales Y que después se va todo el carajo Pero ese es el entusiasmo, ¿no? De cuestionarse cosas y preguntarse cosas y todo eso Y esa frase del profesor es genial Me, me encantó Y se nos fue el profe, pobre, lo echaron Y justamente ahí se va todo el carajo Porque todos quieren ganar este proyecto de ciencias Todos van a buscar a sus mascotas muertas Las reviven, pero sale mal Sale mal. Y acá la razón por la que el pececito eh, se hizo invisible. Porque era una referencia al hombre invisible. Otro de los clásicos monstruos de aquella época de oro de estos monstruos en el cine. Cuando reviven a todos los demás animales, porque no solamente eran mascotas, en un momento la mascota de esta chica rara le trae un murciélago a, a, a su dueña, y no era la mascota, eh, y también el, el, el pibito este que lo quería botonear a, a Víctor, eh, el que era medio jorvado, otra referencia a Frankenstein, eh, agarra una rata de, de, de la basura, o sea, no era la mascota, pero bueno, sirve igual. Todos los animales que reviven son referencias a los monstruos, tenemos... A Sparky, que ya era una referencia a Frankenstein. Tenemos a la rata, que es una especie de referencia al hombre lobo. Tenemos a los Simonkeys, una de las estafas más grandes de la historia, los Simonkeys que son una referencia al monstruo de la laguna. La tortuga, Shelly, que es una referencia a Godzilla. El señor Bigotes, que cuando atrapa al murciélago, le cae el rayo y como que se mezclan y vendría a ser una referencia a Drácula y el hamster de Robert Nazar. este personaje eh, que tenía un poquito el corte eh, taza en la cabeza, eh, que se convierte en la momia donde está todo envuelto y camina así medio pausado, que después de hecho esa misma referencia de la momia se, se termina pasando a, al dueño de esta mascota, a, a Robert cuando después de que eh, esta tortuga gigante, referenciando a Godzilla, pisa al hámster y, y por algo que pasa termina eh, Robert todo envuelto y en un sarcófago. Eh, un detalle que me encantó, me encantó, pero todos estos animales que revivieron terminan siendo referencias a todos estos clásicos monstruos. Hermosas, hermosas referencias, me encantan esas referencias cuando, cuando las meten en, en las películas y, y que sean tan orgánicas porque no son forzadas ni nada, o sea, eh, van bien con la historia, ¿no? hermoso. Y también eh, supongo que por parte de Tim Burton, eh, casi como un agradecimiento de parte de él hacerlo en su película Referenciar a todas estas películas que seguramente él habrá visto de chico Y, y que lo inspiraron eh, A hacer lo que terminó siendo un, un grandísimo director Metiéndome con puntos negativos y positivos Cosas negativas la verdad que no encontré Repito, es una película que me gusta muchísimo Pero lo único que podría destacar como negativo, es que el origen de todo esto que pasa, lo sentí como forzado. O sea, lo conté, ¿no? Eh, el pibe va a jugar a béisbol porque el padre le dice, bueno, salí un poquito de casa porque estás muy pálido, no tenés amigos, dale, dale. Eh, la típica de estas películas, eh, el pibe retraído, la piba retraída, bueno, anda a ser amigos. Eh, ahora qué mala suerte Una vez que sale y hace algo Con otras personas Se le muere el perro Pero a partir de eso Pasa todo lo que pasa No sé si está mal Como punto de partida Pero ay, Se me hizo un poco forzado eh, Podrían haber Qué sé yo buscado eh, otra salida o, o, o también otra idea para que se muera Sparky y a partir de ahí meter eh, la idea de Víctor de revivirlo porque la idea de Víctor de revivir a, a Sparky sale de la clase de ciencias, o sea no sale de otro lado es separado de lo que termina pasando en el partido de béisbol. O sea, no es que están vinculadas esas, esas cosas. Eh, entonces, tranquilamente podría haber sido otro acontecimiento. El que mate a Sparky. Y después al otro día, bueno, en la clase de ciencias mmm, le viene la idea. Pero tranquilamente podría haber sido otra cosa. Porque tampoco es fundamental el partido de béisbol. Eh, entonces, nada, eso sí me hizo un poco forzado. Y además el padre... <ríe> Eh, medio, si nos ponemos a pensar, ¿es el verdadero villano de la película? Porque pasa esto, si el padre no le decía, bueno, anda a jugar al béisbol, no pasaba nada. Y además, en un momento cuando encuentran a Sparky vivo, que obviamente entiendo la reacción de la madre e incluso del padre, como, che, pero este perro se murió, gritando y tratando de agarrarlo, y es como, bueno, es, o sea, es entendible. Pero después, que le digan la cara? Te prometí esto De que si pudiera revivir a Sparky lo haría Porque es imposible Como diciendo Bueno, te lo prometí porque era obvio que no iba a pasar Entonces, te prometí De hecho le dice, te prometí algo imposible porque No se podía cumplir Es como Es necesario que le digas eso a tu hijo Que sufre la pérdida de, de De su ser más amado Porque, está bien Están los padres ahí, ¿no? Pero Claramente amaba a ese perro y, y que le digas eso es como... No era necesario. Eh, pero bueno, después el padre se copa, lo ayuda para buscarlo. Después, al final, cuando muere de nuevo, eh, Sparky eh, ayuda para que todas las personas eh, puedan revivirlo. ah eh, no, lo banco el padre, lo banco, pero bueno, pifió un par de veces, pifió. Eso sí, repito, el origen de todo esto Lo sentí un poco forzado Tampoco tanto, pero Un poquito ahí como que... Podría no haber sido así Ahora sí Todo lo demás positivo La banda sonora, ya lo dije Cuando comienza, que suben al látigo Y tenemos todos los créditos Después de que vieron este corto Que hizo Víctor junto a Sparky Ya la banda sonora es... era, era, era Ponerme de pie y aplaudir porque la verdad que el laburo de Danny Elfman, top 5 de mis compositores favoritos, es hermoso. O sea, el trabajo en la banda sonora es maravilloso. Es una banda sonora maravillosa. Como prácticamente todas las de Danny Elfman. Pero acá es como que ya le, le inyecta algo a la película de, de fantasía, digamos. ¿no? Como que no es una historia normal. Ya de entrada nos, nos meten en la cabeza con esa banda sonora... Que no es una historia normal. Eh, y, y me volvió loco a lo largo de toda la película. También es muy responsable esta banda sonora de hacerme llorar. Porque, no sé si lo dije alguna vez... Como saben, yo me pierdo entre lo que le digo a las personas... Lo que digo en el podcast, lo que pienso y no digo... Lo que escribo, me pierdo. Pero sé que alguna vez... O salió de mi boca, o lo escribí, o lo dije acá O lo dije acá, o lo escribí, no sé Pero sé que en algún momento salió Esta idea de que las bandas sonoras me ayudan a, a, a llorar No específicamente a llorar, o sea, a emocionarme Pero son grandes motores en los momentos justos de las películas Para generarte cosas, moverte y acá me partió, me hizo mierda, o sea, incluso en momentos, por eso esto que decía de, de que al principio ya empezó y ya estaba llorando porque ya la banda sonora te, te, te lleva a, a, no sé, a emocionarte. Y después todo lo que pasa y el final también con todos eh, conectando las baterías de los autos a Frank Vinnie, a Sparky para revivirlo y... No quiero llorar chicos acá, pero no, la banda sonora es hermosa, grande, grande Danny Elfman. Venimos de Werewolf My Night con Michael Giacchino, ahora Danny Elfman, uff, hermoso. Los amo, los amo eh, como amo a John Williams, a Hans Zimmer, eh, genios, genios de, del cine. Sus bandas sonoras son hermosas, hermosas. La animación, la animación es... Uf, de hecho, estos eran los datos. Uno, el bueno, digamos, el, el positivo, que les había comentado antes y, y que ahora... El que había mencionado antes y que ahora les voy a comentar más en detalle. Buscando un poco, averiguando sobre esta película. Eh, encontré el dato de que fue la primera película en blanco y negro con la técnica de stop motion en animación, obviamente. eso me volvió loco. Puede ser una pelotudez, pero me volvió loco. O sea, ya de por sí el stop motion es algo que me fascina. Me fascina. Es, es una técnica de animación que eh, me parece espectacular. Me parece un laburo, pero impresionante. Y... Y no conozco una película de stop motion mala. O sea, ¿a qué voy? No, no conozco una película de stop motion que no me guste. Son todas películas muy buenas, muy buenas. Eh, no sé, casi todas las de Laika. Me, me encantan todas las que vi. I of Dogs, eh, Franklin Beanie. Ahora no recuerdo otras, pero las que he visto, no sé. Me, me fascinan todas. Más allá de por ahí historias un poquito más flojas eh, en general es una técnica que, no sé, te atrapa te atrapa eh, y eso es lo bueno de la, la animación, ¿no? o sea, la animación te deja jugar con un montón de cosas eh, desde cosas que no podrías hacer en live action ya sea por efectos, ya sea por lo que sea hay cosas que en live action son difíciles de hacer y que queden bien y en animación todo queda bien y el stop motion es como, no sé, es una técnica también más limitada, porque tampoco podrías hacer muchas cosas. Pero con lo que se puede hacer ya, ya es hermoso. O sea, ya el stop motion es en sí, es una técnica hermosa y todo lo que se haga es magnífico. Ese es el dato lindo, que además en blanco y negro. O sea, si hay algo que me fascinan son las películas en blanco y negro. No las películas... Viejas, digamos, no los clásicos de esa época que eran en blanco y negro prácticamente todas esas películas Sino eh, las películas más cercanas Hace poco, bueno, justamente hablando de Werewolf by Night, este especial de este año eh, Frankenweenie, que tiene 10 años, 2012 eh, Todas estas películas que se hacen en blanco y negro en esta época, la verdad que me fascinan y eso como la partecita buena de, de esto dentro de la animación. Ahora, lo malo es que también averiguando sobre esta película, me enteré que estuvo nominada al Oscar. Bien, pero decía que no ganó. Entonces me puse a investigar qué película le ganó a Frankenweenie Winnie. Y oh sorpresa, oh sorpresa, qué, qué loco, ¿no? Perdió con una película de Disney y además con qué película de Disney perdió porque ese año ganó Brave la película de esta chica colorada de Disney que me gustó pero no es tampoco uf qué locura de película eh, y de hecho hay una canción de Man Frances en, en, en la película y amo Man Frances pero bueno es una película bastante normalita y me decís, bueno, ese año no hubo buenas películas en, en esa categoría. Te lo dejo pasar. Pero no fue así. Porque estaba Frankenweenie, que para mí es mejor que Brave. Y si no quieren, Frankenweenie, estaba Break It Ralph. Eh, que me parece también mejor que Brave. Mucho mejor que Brave. Cosas del Oscar. También, viendo el cuadrito... Antes, el año previo, justamente lo habíamos mencionado a Johnny Depp, ganó rango, peliculón, rango, peliculón, si no la vieron vayan a verla, entonces es como que por ahí la academia pensó, mmm, no, ya venimos de un año sin darle un premio a Disney en esta categoría, bueno, vamos a dárselo. No sé, cosas, cosas de los Oscars que no me gustan. Y nada, como les mencionaba, la animación es espectacular. Hay un momento en la película que hacen transiciones cuando todos los chicos están buscando a los animales para revivir van cambiando eh, entre cada uno de los chicos con transiciones creo que todas las transiciones son desde el cielo, van pasando de chico en chico eh, hasta que bueno, vemos después la panorámica de eh, los cometas, eh, los globos y todo lo que usaban para atraer rayos pero cuando van pasando de de chico en chico y. y va mostrando esas transiciones que casi no se nota realmente. Eh, es, es maravilloso. Hay varias transiciones en, en esta película, son muy buenas al, al comienzo también, cuando vemos el paralelo entre la clase de Victor y Sparky solo en, en, en el patio de la casa. Eh, nada. Eh, la, la animación en general es. es genial y y cómo se maneja con, con todos los planos eh, la fotografía, todo, todo en, en esta película desde la animación es hermoso y lo último positivo para destacar es eh, todo el trasfondo de, de esta película porque es una historia de Frankenstein digamos, una adaptación o no tanto pero inspirada en Frankenstein y con todas estas referencias a, a los monstruos y todo esto, eh, casi también eh, una biografía, si se quiere, de Tim Burton, pero tiene un montón de mensajes hermosos. Esto que ya comentaba un poco anteriormente, de la diferencia entre adultos y jóvenes, chicos, que, que, que se muestra en la película, eh, pero que se muestre... En momentos tan marcados, por ejemplo cuando echan al profesor, a este profesor de ciencias, que lo quieren echar porque un grupo que trabajaba en el proyecto intenta hacer algo y uno de los chicos sale herido. Entonces la madre, súper, súper eh, exagerada, va al, al alcalde y el alcalde va al colegio y pide explicaciones por, por todo esto que había pasado. Ahí los padres de, de Víctor son los únicos que salen a favor porque mencionaron que eh, Víctor quería mucho a ese profesor. Pero el resto de los padres mencionaba cosas estúpidas como el adulto promedio que habla sin saber. Y, y ahí también, llegando al final, eh, cuando Frank está en la feria, y. se habían llevado a la sobrina de, del alcalde, que estaba a su cuidado. Y. Eh, el alcalde enseguida le echa la culpa a, a, al perro. Le echa la culpa a Sparky. Eh, <risa> ¿Por qué? O sea. Y ahí todos empiezan a perseguirlo. Eh, y, y, y empiezan a. como a. dar por hecho que Sparky y Víctor estaban detrás de la desaparición de la sobrina del alcalde como... nada que ver, pero viste es como esa mirada de los adultos de bueno, vamos a juzgar y nosotros tenemos razón, no los chicos, y bueno listo, nos hacen caso me hizo acordar a a, a los Simpson al episodio ese de, de los adultos contra los chicos, con el toque de queda que acá es donde entra mi ignorancia, pero creo que ese episodio de Los Simpson está inspirado en una película y puede ser que también sea la inspiración para esto. No lo sé, puede ser que no y estoy flasheando cualquier cosa, pero me parece que va por ahí. Por eso la, la similitud, pero no paraba de acordarme de ese episodio de Los Simpsons. Pero es como que toda esa diferencia y ese mensaje de cómo nos muestran a los adultos y cómo nos muestran a, a los chicos, me pareció genial y de hecho esa unión al final, ¿no? Eh, el padre ayudando a su hijo para que pueda revivir a Frankenbini. Que no me acordaba al final. Y cuando pasa todo esto, que Sparky muere, no recordaba esto. Y yo pensaba que le iba a decir, bueno, hay que seguir adelante, dale pibe. Eh, no sé. Y Víctor lo iba a aceptar. Y sí, la verdad que lo que hice estuvo mal, no había que hacerlo. Eh, Revivía un animal muerto. Eh, no, eh, me equivoqué y pagué, pero Tim Burton no se mancha, no sé, y que iba a terminar ahí, pero no, o sea, el padre lo alienta a, a que lo reviva de nuevo, y de hecho fue como un doble plot twist, porque cuando lo intenta revivir, que ya eso no me lo esperaba, no me lo acordaba tampoco, no revive, prácticamente calcado el momento de eh, la primera vez que intentó revivirlo, y ahí pensé, bueno, ahora sí, vamos a ver la cola, eh, le va a dar un beso y va a revivir como la primera vez No Entonces ahí Víctor acepta Suelta definitivamente a Sparky Y ya está Ahora sí se termina Y no, revive Entonces eh, nada, Eso me gustó y, y me gustó esa unión En el final de, de adultos y de chicos Pero también por esto mencionaba Lo de que casi que también es una biografía de Tim Burton Más allá de que él se inspiró en, en su niñez e incluso en su perro para, para Sparky. También se ve ¿no? en, en esta pasión por, por el cine, si se quiere, de, de Víctor y de los cortos que hace. Claramente inspirada en lo que fue la niñez de, de Tim Burton. Y también ese ojo de, de de un chico, o sea, de un chico, de un pibito que ve a los adultos como como lo que se nos muestra en la película eh, no necesariamente como malos pero por ahí desinteresados o o que no entienden a, a, a los chicos eh, en ese momento de su vida, eh, en esa edad eh, y, y nada, me, me gustó mucho porque además de ser una película que, que nos muestra historia eh, de fantasía, eh, de, del amor entre Victor y Sparky, de esta unión que incluso, más allá de la muerte de uno, sigue estando, también nos, nos, nos deja ver todo esto, y eso me, me gustó muchísimo, la verdad. Y hay muchos detalles en esta película, todos los que ya comenté, sobre los monstruos, en los que se inspiran, estos monstruos que después aparecen a lo largo de la película. En un momento los padres de Víctor están viendo una película que es Drácula, la, la película de Drácula, original, con Christopher Lee como protagonista, y ese detalle hermoso de que toda esa animación y la película es live action, eh, nada, que, que, cine, hermoso, maravilloso. Tenemos referencia a Batman. Claro, Tim Burton dirigió Batman, la de Michael Keaton, y hay dos referencias, una con el cometa de Batman cuando eh, Víctor quiere revivir por primera vez a Sparky y tira un cometa de Batman para que lo alcance uno de los rayos, y después con el propio murciélago que trae el señor Bigotes, el de la chica rara, dos referencias a Batman que me gustaron mucho, eh, la referencia a Bambi, porque esta es una película de Disney, y tenemos esa referencia a Bambi en el cine de esta ciudad de New Holland, como una película clásica de Disney. El perro de la vecina de Víctor que tiene eh, un encuentro con, con Sparky, eh, y que de hecho termina juntos en la película, en un momento ya con Sparky... En su modo Frankenstein, en su modo winnie le da una descarga eléctrica a, a la perrita y le hace en, en el pelo esta formita, como este rayo blanco, característico de la novia de Frankenstein. Un detalle que me encantó. La gente, en este momento en el que les mencionaba que van a buscar a... Víctor y persiguen a Sparky, van con eh, el fuego, como pasa en la película de Frankenstein, de hecho queman el molino en el que pasa todo esto, esta batalla final entre este murciélago mezclado con el señor bigote super feo que tenía a la sobrina del de, eh, alcalde eh, y que Sparky quiere salvar, también ahí metido Víctor, una, una, una muy buena pelea final, un muy buen momento la verdad. Eh, pero esa referencia a Frankenstein me gustó mucho También el barrio Todo este barrio dentro de New Holland Que es una clarísima referencia a la película de Edward Sixer Hands O también conocida por acá El joven Manos de Tijeras Referencia a Nosferatu, a la película de Nosferatu Cuando los chicos se metieron en la casa de Víctor Para buscar la fórmula de cómo había revivido a Sparky Y en las sombras vemos eh, sus siluetas Y por último... Esto que también les comentaba de que era un poco una biografía de Tim Burton. Esta idea sale de la cabeza de Tim Burton, pero también de un corto en live action que él mismo llevó adelante en su momento. En 1984, que muestra la historia de esta relación entre un niño y su perro. Como pasó en la vida de, del mismísimo Tim Burton. Y obviamente tengo que hablar del elefante en la habitación. No me acuerdo si lo mencioné en el episodio de The Nightmare Before Christmas. No estoy seguro, no estoy seguro. Pero está esta teoría, que seguramente deben conocer si vieron estas películas o si siguen la carrera de Tim Burton. De que The Nightmare Before Christmas, Frankie Winnie y Corpse Breed son parte de eh, la misma historia, el mismo universo. Tiene sentido. Y la verdad que sí. <risa> Después los personajes cambian de, de nombre. O sea, no tienen los mismos nombres. Pero... La verdad. La verdad. Tiene sentido. Entonces, bueno. Como en el especial anterior. Hablé de The Nightmare Before Christmas. El extraño mundo de Jack. En este especial. Hablé de Frank Inguinni. Queda para 2023 ya confirmado confirmado hablar de course Breed, el cadáver de la novia. Y bueno, vamos a ver si la trilogía y esta teoría de que todas estas películas están conectadas tiene sentido. Para reforzar esa teoría antes de despedirme, tenemos a un personaje más allá de los principales que eh, se repite en dos películas. Al menos en las dos que vi, porque el cadáver de la novia no la vi, la tengo que ver completa. Vi algunas cositas, pero no, no la vi completa. El alcalde de la ciudad de Halloween se parece mucho al alcalde de esta película de Frankin Minnie, Burgmester. Burgmester, no sé, era eh, holandés. O de Países Bajos, porque ahora es Países Bajos. Pero, pero bueno, tiene un parecido muy, muy, muy grande. No son iguales, no son iguales pero además los dos son alcaldes es como que bueno igual bueno puede ser inspiración de, de la vida del propio Tim Burton y nada que ver pero a los fanáticos les gusta crear teorías y cosas locas y me parece perfecto qué sé yo me parece perfecto eh, y estas cosas estas coincidencias refuerzan mucho más todo y hasta acá en mi reseña de Frankenweenie mi calificación para esta hermosa película es de 9 sobre 10, una película que me encanta, la verdad, que, que adoro Y que a pesar de no haberla visto hace mucho tiempo, eh, reafirmé eh, lo mucho que me gusta viéndola de nuevo y, y nada, a pesar de haber llorado como un tonto, me encantó haberla visto de nuevo Y, y además que sea la apertura oficial de este especial de Halloween me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función. Y voy a aparecer también en mi Instagram personal, arroba panchanracum, leerbox y Medium. Me pueden encontrar como Guido. Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando en la próxima, después de otra función. Gracias.